Hola, qué tal? Yo soy Wally y estoy muy contento de poder participar en el Workcamp de este año con mi charla pagos con PayPal Checkout Express. Eh, quiero decirles que mi correo es walter@ideasparalaweb.com por si alguien tiene alguna duda respecto al a plugin que voy a presentar esta mañana. Entonces, sin más, vamos con la presentación. Eh, vamos a ver, este plugin es, es importante. Eh, oh, gracias. Ok, este plugin es importante porque nos ofrece una alternativa para crear una tienda virtual sin necesidad de, de utilizar más plugins. Es un plugin de pago, pero en él se pueden crear todos los productos y se pueden eh, recibir donaciones, eh, se puede crear la página de tienda, permite una, una personalización amplísima y sobre todo este, para las personas que estamos en Costa Rica, nos permite recibir tarjetas de crédito sin necesidad de afiliarnos a ningún banco y a ninguna otra organización financiera, solamente a través de Paypal. Entonces, voy a comenzar de una vez a ver lo que es la simple instalación del plugin. Eh, básicamente, eh, no voy a explicar cómo se descarga o cómo se instala. Ya creo que todos los que dominamos WordPress lo sabemos. Eh, básicamente, es este que señala la flechita, ¿verdad? El WP Express Checkout. Y, bueno, pues ya una vez instalado... Vamos a ir a, a las configuraciones básicas. Vamos acá en, el, en la barra que está a la izquierda a encontrar el, el enlace para empezar a trabajar sobre él. Y lo primero que vamos a ver es la configuración básica de este plugin. ok este, Acá tenemos tres pestañas, una de ajustes generales, otra de ajustes del correo y los ajustes avanzados. Vamos a empezar a ver cómo podemos... Eh, Trabajar primero sobre eh, la moneda en la que yo quiero cobrar. Solamente admite monedas que estén autorizadas por Paypal, entonces no podemos usar, por ejemplo, colones. Pero bueno, eh, normalmente hay otros plugins que nos ayudan a convertir en, en para que en el frontend se vea el precio en colones y después ya sabemos que el pago sí se efectúa en dólares. Acá podemos... Eh, Escoger la moneda, el símbolo de la moneda. Y muy importante, una URL de agradecimiento una vez que el pago se ha efectuado. Después vamos a ver que inclusive podemos tener una URL por cada producto. Ok, continuando, este, pues eh, está la, la configuración de nuestras credenciales de PayPal. Esto igual, este, las personas eh, que ya trabajan en una tienda virtual o lo han hecho... Eh, Saben cómo abrir una cuenta de PayPal. Es demasiado sencillo. Y también en el mismo PayPal van a encontrar un link para, para encontrar esas credenciales. Acá arriba vemos un check que dice modo en vivo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? En el modo de prueba, este, todas las transacciones son, valga la redundancia de prueba, y ya en, en vivo son transacciones este, que se cobran. Ya en, en el modo de producción. Ok, aquí esto es importante. Vamos a ver, este, podemos hacer que haya un botón que abra un, un formulario para pagar o podemos poner directamente el botón de pago. En el caso de que queramos mostrar una ventana emergente, lo que va a suceder es esto. Vamos a ver un, un botón que dice ver evidencias Y cuando la persona haga clic, va a abrirse el este formulario, digamos, donde la gente puede escoger pagar con PayPal directamente o pagar con su tarjeta de débito o de crédito. Obviamente, al hacer clic sobre cualquiera de las dos, tendrá que introducir los datos de, de su cuenta o de su tarjeta. Y si no, si no colocamos el, el, el check, eh, sencillamente lo que va a ocurrir es que vamos a ver eh, los dos botones de una vez para que la gente pueda pueda hacer el pago sin ver la ventana emergente que apareció eh, la vez anterior. Ok, este, aquí en la configuración básica seguimos viendo eh, básicamente cómo configurar el botón. Si, si configuramos, por ejemplo, que se vea eh, vertical, se van a ver los dos botones acomodados acá. Y si no, nos vamos a ver horizontal uno a la par del otro. Igualmente, el botón puede ser cuadrado. Y en general, pues les recomiendo que exploren estas, estas opciones para que ustedes puedan escoger el botón eh, que, más, que más les guste, que más se adapte a lo que ustedes tienen en el frontend de su, de su página o de su cliente. Ajá, ok. Este, aquí tenemos... Aquí tenemos los ajustes para el correo electrónico de la confirmación de compra. Entonces, este es un correo que le va a llegar a la persona que hizo la compra. Igual los que están acostumbrados a usar WooCommerce saben que esto es, es lo que se utiliza. Y acá tiene un montón de opciones, ¿verdad? Para escribir el correo, dinámicas para que ellos se, se vaya el nombre del cliente, el producto que ha comprado, etc. Aquí nosotros configuramos únicamente este mensaje. Eh, con un solo producto, porque esta, esta web lo único que vende es un producto, vende un producto virtual. Y también está la posibilidad de que le llegue un correo al vendedor. Si yo no, si yo no soy este, el dueño de la página, eh, perdón, el dueño de la web, puedo también recibir un, un mensaje, se configura para que, para que sepa que una venta se ha efectuado. Ok, hay algunos otros ajustes, eh, como estos, eh, que son eh, también de los más comunes. ¿A dónde quiero yo que se posicione la moneda, el separador de decimales y de miles? Eh, ¿Cuántos decimales quiero que aparezcan? Si quiero que no aparezca ninguno, pues obviamente coloco cero. Eh, importante, si es necesario eh, que la gente acepte, el usuario acepte, términos y condiciones, acá se hace. Y aquí este, colocamos el, el link de la página que tenemos con los términos y condiciones en, en este caso. Esto obviamente todo se puede editar, el texto que va por acá. Y si se activa, la persona va a tener que, que aceptar términos y condiciones antes de pagar y si no, pues sencillamente pasa directamente a las pantallas de pago. Y después está este último, eh, que es básicamente para que eh, el plugin determine quiénes pueden acceder, eh, qué tipo de usuario puede acceder al, a esta configuración. En este caso lo tenemos para solo administradores y sobre todo también lo dejé para que sepan que en cada pantalla van a encontrar el botón de guardar cambios. Es importante guardar, ¿verdad? Como siempre, porque si no después podemos ser una mala experiencia haber hecho eh, alguna configuración y que no se haya guardado ahora sí vamos a la parte ya donde se crean los productos este básicamente es igual que crear eh, cualquier tipo de, de post verdad una entrada una, una un producto en WooCommerce etcétera aquí en este caso nosotros tenemos este producto que es el que se está vendiendo como ustedes pueden ver acá eh, de una vez, el plugin asigna un shortcode que con este yo puedo llevarme este producto y colocarlo en cualquier parte de la web. puedo entrar, a, eh, depende de lo que estoy usando, Elementor, Page Builder, Gutenberg. Eh, sencillamente voy, este, escojo la opción para colocar un shortcode y, y ahí lo dejo. Ok, vamos a ver porque aquí este, este es bastante poderoso. Eh, y yo puedo crear variaciones de un mismo producto, puedo crear eh, grupos de productos, puedo manejar inventario también, inclusive aquí puedo, puedo colocar el, la opción para que haya rebajas de inventario, ¿cierto? Coloco que hay 10 y se van vendiendo, llega a cero, entonces ya no lo ofrece más cosas por el estilo. Importante. Este, puedo escoger donaciones. Esto de, de las donaciones es súper importante por el tema de impuestos. Eh, en una pantalla mucho más sencilla eh, de las eh, que manejan otros plugins, eh, tenemos para colocar costes de envío si tenemos productos físicos y también podemos colocar impuestos. Y aquí marcamos si el producto es físico porque obviamente este... Si es un producto digital, no, no aplicaría los costes de envío. Ajá, acá colocamos la URL de descarga del producto. Este, a ver, en este caso no hay una URL porque también eh, el, el, el plugin permite que este, eh, se haga después del pago... Eh, eh, el pase a una pantalla a otra URL, en este caso entonces no tenemos una URL de descarga como tal, pero en todo caso acá se coloca este, ya también puedo subir eh, eh, el archivo ¿verdad? para que la gente lo descargue por eso es que acá no lo tenemos, porque eh, en, el, en el ejemplo que estamos poniendo lo que existe es una URL eh, de, de YouTube, donde la gente entra a ver el video, entonces básicamente acá yo puedo subir el producto eh, y acá se generará una URL de descarga. Muy importante para productos eh, digitales, yo puedo establecer acá durante cuánto tiempo está disponible la descarga. Puedo escoger que esté disponible una hora o puedes, eh, eh, que sean 72, 24 o puedo limitar el número de descargas también. Puedo limitar el número de descargas. En este caso... Eh, se quedó abierto, pero si nosotros hubiésemos querido que la persona viese esta película que, que, de la web del ejemplo, cinco veces, pues eh, a la quinta vez, a la sexta vez, ya no le va a permitir eh, descargar. Mm, acá coloca, podemos colocar una imagen de miniatura del producto y es lo que se va a visualizar en la tienda. Eh, como decía anteriormente, podemos colocar una URL de agradecimiento diferente para cada producto. Eh, obviamente lo que yo tengo que hacer es ir, generar una página dentro de la web, eh, con lo que yo quiera que aparezca y, y coloco la URL para acá. Ok. Este, esto es para los botones de la ventana emergente que vimos hace, hace un rato. Ok, vamos a, ter a terminar de ver por acá. Sí, aquí estamos. Ok, este, súper importante. La página permite también el uso de cupones de descuento. Eh, puede usar los ajustes globales o puede utilizar ajustes solamente para este producto. También, este, dije, lo vamos a ver ahorita en, en, el, en el otro, en el otro, en la siguiente diapositiva. Eh, igual puedo eh, activar o desactivar los cupones solo para este producto y esto se hace acá, y por aquí dejé también, aunque no se termina de ver para acá, eh, que también yo puedo agregarle campos personalizados a mi producto, depende de las necesidades que yo tenga, puedo personalizarlo al máximo y colocar algunas a, algunos campos personalizados ok, este Vamos a ver, creo que más adelante tengo la parte de cupones. Aquí, este, básicamente, hay una pantalla de pedidos, que es donde podemos entrar y ver, eh, bueno, por ejemplo, acá está la persona que compró, cuánto pagó, en qué fecha lo hizo. Y cuando se entra al pedido, pues se ve completamente el detalle, que no, creo que ahorita no lo vamos a ver. Eh, no es necesario. Y ya cuando ustedes tengan sus propios, sus propios pedidos, ahí van a ir toda la información. Y aquí está la parte que les comentaba de cupones. Eh, acá se activa individualmente este cupón. Si yo quisiera tener un cupón, que sé yo, solamente para el Viernes Negro, y después este, ya no lo ocupo más, lo desactivo acá. Puedo colocar eh, un cupón, por ejemplo, igual podría poner acá Viernes Negro o el nombre que yo, que yo quisiese. El porcentaje de descuento... Igual aquí en esta flechita puedo colocar un monto también en dólares. Eh, si por ejemplo quisiera poner un 50% a, a los 10 dólares que se está cobrando por ver la película, acá podría poner este 50% o cambiar acá y poner eh, 5 dólares. Igualmente, cuántas veces el cupón puede ser utilizado. Aquí me va a aparecer el informe de cuántas personas o cuántos cupones han sido canjeados. Depende si puedo, si una persona puede usarlo varias veces, pues obviamente será el número de veces que se ha usado. Y si fuera uno por persona, igual ya me va a dar una idea de los usuarios. Aquí tengo las fechas de cuánto, de cuándo puede iniciar el cupón a usarse y la fecha a partir de cuándo el cupón ya no va a, a ser útil. Y aquí configuro, como les decía, si es para todos los productos o solo para algunos productos específicos. Entonces, eh, es realmente bastante poderoso el plugin, muy sencillo de usar, porque básicamente no tengo que instalar eh, la tienda y el, y, el, y el botón de pago por separado. Y en el caso de, de Costa Rica, adicionalmente, afiliarme eh, para pagar con tarjeta. Acá está el botón de crear cupón. Luego, luego, obviamente, acá yo no tengo cupones creados. Hay una pantalla donde puedo entrar y editarlos. ¿Qué ofrece este plugin? Bueno, este, si ustedes quisieran, también lo pueden integrar a, a WooCommerce. Pueden integrarlo eh, para usarlo como botón, de, como, como, como botón de pago, como medio de pago lo cual les va a brindar también la ventaja que les comenté hace hace un momento en Costa Rica que es poder eh, cobrar con tarjetas de crédito sin necesidad de afiliarse a ninguna entidad a ningún banco este me gustó mucho el hecho de saber que tiene varios add-ons pero varias extensiones pero la que más me gustó es que exista una para suscripciones con lo cual este ya puedo empezar a utilizar pagos recurrentes cierto si yo, por ejemplo, vendo cursos, ya podría tener una. podría vender un curso y la gente podría afiliarse y el pago se va a realizar automáticamente, sin necesidad nuevamente de estar instalando otros plugins. Y eh, muy importante, sirve para vender productos físicos o digitales, porque en algún momento cuando yo este, empecé a usar el plugin. Me dio la impresión de que únicamente iba a servirme para hacer descargas de producto, pero este, después me enteré de que no, de que, de que inclusive tiene el tema de costes de envío y tiene otras ventajas más. El plugin es un poco más extenso. Eh, existe un shortcode para que ustedes puedan mostrar en una tienda. Si ustedes tienen 10, 20 productos, podrán, podrán mostrarlos en una página que se llame tienda. Este, eh, pueden... Utilizar también el, el, el shortcut para productos individuales, muy útil, por ejemplo, si yo escribo un artículo eh, eh, de lámparas y, y escribo uno sobre una lámpara específica, podría agregar ese producto ahí solamente, con la ventaja de que, de que la gente pueda hacer el pago inmediato. Esa es una de las cosas que me gusta. Este, no necesariamente la gente tiene que estar añadiendo cosas al carrito, sino que inmediatamente puede enchar y pagar, que a veces sabemos, y, y eso depende mucho de la estrategia comercial de cada persona, a veces los carritos se vuelven aburridos o difíciles de entender, y por ahí del 70% de las ventas que se caen, se caen porque la gente no supo cómo cerrar o finalizar una venta. Sin embargo, con este, con este plugin tenemos la ventaja de que, de que el pago es inmediato. Entonces... Eh, básicamente, esta es mi presentación. Me gustaría mucho, vuelvo a repetir mi correo: este Walter arroba ideas para la web, punto com. Me gustaría mucho si ustedes lo utilizan, si alguien eh, decide eh, trabajar con él, pues que me contara cómo le va y me contara si tiene alguna otra duda o incluso si descubre cosas que he visto no, que no aparecieron en la presentación, pues que me las cuente porque definitivamente es uno de los plugins que voy a continuar usando eh, con mis clientes. Muchas gracias y espero que disfruten del de WordCamp. Eh, yo ya he estado desde 2017 participando en, en WordCamp y es una manera importante de crecer. Yo siempre comento que al primero que fui este, me enamoré y siempre quise ser expositor algún día y bueno, ya se me cumplió. Eh, señal de que he crecido en, en, en el uso de Wordpress, y, y mucho de esto ha sido gracias a la comunidad de WordCamp San José, que siempre nos está apoyando y obviamente a los WordCamp que se hacen donde uno va, conoce personas, eh, aprende de, de tecnología, aprende de marketing, etc. Entonces, pues nada, animarlos a que se unan y que, que estén siempre eh, atentos a los que se hacen también entre semana. Y pues nada, muchas gracias. Yo soy Wally y estoy para servirles.